Bienvenidos a la asignatura Comunicación con los Públicos Externos del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Me llamo Sara Nieto Crespo, soy doctora en Comunicación Corporativa y profesora asociada en la Facultad de Comunicación. Junto con otros profesionales expertos en la comunicación de la salud, os acompañaré en el desarrollo de esta asignatura. En este vídeo de introducción os presentaré los temas que trataremos con el fin de que adquiráis las herramientas fundamentales para poder comunicar de forma efectiva con los públicos externos de una organización. Para ello necesitaréis hacer un ejercicio de escucha activa del entorno que rodea a las organizaciones, así como de las expectativas y exigencias que se esperan de la actividad empresarial, algo que resulta imprescindible para adecuar el mensaje, el tono y los canales con los diferentes stakeholders de una compañía. También os mostraré cuáles serán los criterios de evaluación de esta materia. Los contenidos de esta asignatura están organizados en torno a siete temas. En el primer tema nos centraremos en la gestión de los stakeholders, haciendo zoom en la correcta identificación de los diferentes públicos de interés en su priorización, es decir, en el nivel de importancia que pueden adquirir para las compañías y también en las estrategias de comunicación que se pueden emplear. En el tema 2, nos aproximaremos a la responsabilidad social corporativa y al marketing social de las organizaciones. Para ello, resulta imprescindible entender la integración de la ética dentro de los modelos de negocio actuales y las distintas aplicaciones en las que se puede materializar. En el tercer tema, aprenderemos algunos conceptos básicos en el ámbito de la organización de eventos, el patrocinio, el mecenazgo, las fundaciones, la obra social, conceptos que resultan de vital interés aplicados en el campo de la salud. Con el desarrollo del tema 4, seremos capaces de entender cómo es la comunicación institucional en el sector público, centrándonos en la importancia de la interacción con el ciudadano. En el quinto tema, analizaremos el poder de la influencia que ejercen los lobbies, cuál es su rol en la sociedad y cuáles son los principales objetivos que persiguen. En el tema 6, estudiaremos los distintos canales, plataformas y medios de comunicación externa más utilizados por las organizaciones en la actualidad. Finalmente, en el séptimo tema, veremos una herramienta clave dentro de la planificación de la comunicación externa, el plan de comunicación, abordando cada una de sus partes y centrándonos en los objetivos, acciones que se pueden desarrollar en este contexto. Para superar la asignatura, por una parte vais a tener que desarrollar un trabajo escrito de forma grupal. Este trabajo supondrá un 40% de la nota y lo tendréis que entregar en la fecha indicada a través del aula virtual. Este trabajo no será revaluable re en la convocatoria extraordinaria. Por otra parte, tendréis que realizar un examen escrito que supondrá el 60% de la nota final y que será revaluable re en convocatoria extraordinaria.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 Espero y deseo que disfrutéis de esta asignatura y que tras superarla os acerquéis a este interesante mundo de la comunicación con los públicos externos de una organización.